Bueno, hola, hola, hola, hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de qué hora lo escuches, ojalá lo estés escuchando en estreno. Esta clase, la número 36, si no me equivoco, eh, es eh, Urano en, lo, en las 12 casas. A ver, para ponernos de acuerdo, para que cuando vean este video sepan de qué se trata... Hay una lista de reproducción en este canal, en mi canal que se llama Marcelo Cheiro Díaz, todo junto, así lo buscás. Eh, hay una lista de reproducción que se llama Aprender Astrología Fácilmente. Esa lista de reproducción se actualiza todos los miércoles a las 22 horas con un nuevo video corto. Es Teórico, puramente teórico. En cada uno de esos videos yo te dejo este resumen en la cajita de descripción que yo me hago para no irme por las ramas en la explicación. Es un video corto, eh, teórico. Después tenemos otra lista de reproducción en este mismo canal que se llama eh, Curso de Astrología Online, que ya llevamos casi 100 videos y que es, eh, sube un nuevo video en vivo, en vivo, lo hago en vivo, son videos que duran por lo menos una hora, hora y media, eh, todos los sábados a las 19 horas de Argentina. Eh, este sábado y por los próximos cuatro sábados, o sea, este próximo sábado es sábado 27 de marzo este sábado y por los próximos cuatro sábados van a ser desde las 17 horas de Argentina, esos vivos, van a ser a través de Zoom y retransmitidos por YouTube y van a ser eh, clases prácticas con los alumnos que quienes están tomando el curso van a exponer sus trabajos. Bien, Hecha esta aclaración, te pido, si no estás en el grupo de Telegram, inscríbete, unite al grupo de Telegram. Esto es completamente gratuito. En el grupo de Telegram, de lunes a viernes, hacemos un chat de voz que se llama Curso de Astrología. Eh, que no se llama nada. <ríe> el grupo de Telegram se llama Curso de Astrología. Hacemos un chat de voz de lunes a viernes. Eh, eh, donde seguimos hablando de astrología, explicando la astrología, hablando desde otro lugar de la astrología. La astrología para aprenderla bien y fácilmente lo importante es practicarla practicarla todos los días todos los días estar hablando de astrología, de distintos eh, aspectos de la astrología bien ya dimos una introducción a la astrología, ya dimos qué significan los signos, ya dimos qué significan las casas, ya dimos qué significan los planetas en los signos, y ahora estamos viendo qué significan los planetas en las casas. Nos faltan tres planetas, un planetoide y, un, y, y dos puntos, que es una sola clase, eh, un punto... De, en el espacio eh, eso es Urano, Neptuno y Plutón los planetas que nos faltan Urano lo vamos a hacer en esta clase Neptuno y Plutón en, la, en los próximos dos miércoles eh, después vamos a ver los nodos lunares que son esos puntos en el espacio que te hablo en las casas, que significan y por último vamos a ver Quirón, un planetoide en las casas Luego vamos a meternos con el tema de aspectos Y con eso estaríamos terminando Lo más básico de la astrología Básico de la astrología Te aconsejo también Que, que sigas al... Que pongas me gusta y que nos sigas eh, Acá abajo está eh, el... Nuestro Facebook, que se llama Aprender Astrología Fácilmente, es una página de Facebook donde todos pueden escribir, donde todos pueden poner cosas eh, y ahí vamos a ir subiendo cada vez más material. Bien, eh, hecha todas estas aclaraciones, si no estás suscrito al canal de YouTube te pido que me hagas el favor de suscribirte, que le des like al video, que hagas un comentario que le des clic a la campanita, todo eso me re ayuda. No quiero extenderme más en toda esta explicación. Vamos entonces ahora sí con Urano. Urano es, lo van a encontrar con este simbolito. Este es el símbolo, se llaman símbolos alquímicos de los planetas. Eh, ya vimos el símbolo alquímico del Sol que ahí se los muestro. Ya vimos el símbolo alquímico de la Luna, que ahí se los muestro. Ya vimos el de Mercurio. Ya vimos el de Venus. Ya vimos el de Marte. Ya vimos el de Júpiter. Ya vimos el de Saturno. Ahora, hoy vamos a ver Urano. Urano es esa... Eh, esa pelotita con una antena arriba, le digo yo, que es la antena de la innovación, la antena de esto, de las redes sociales, de todo esto que nos está pasando, todo eso está regido por Urano. Entonces, si vos estás haciendo un estudio de una carta natal tuya o de otra persona, que Urano está en casa 1, independientemente del signo en que esté, acá lo vas a ver siempre en el mismo signo, pero en esta clase pero eh, independientemente del signo en el que esté Urano si lo ves que está en casa 1 dentro de la casa 1 dice que los nativos de, con esta posición les encanta la tecnología y claro porque la casa 1 es el yo soy eh, y no hay dudas de que son personas que tienen grandes habilidades para inventar cosas son muy independientes, originales, extrovertidos, Si ¿sí? Todo eso es un Urano en casa 1. A ver... No, para el otro lado tenía que ir. Perdón, perdón. A ver si Urano estuviera en la casa 2. Si Urano estuviera en la casa 2, la posición de Urano en, este, en, eh, en una carta natal... Eh, se trata de personas con posibilidades de tener grandes ganancias y grandes pérdidas de dinero. Así como ganan, pierden. El éxito económico se ve favorecido en zonas de vanguardia. Acuérdense que Urano es la vanguardia. Entonces son personas que eh, apuestan mucho al futuro eh, y que así como tienen grandes ganancias, tienen también grandes pérdidas, mucha fluctuación de dinero, eh, pero todo lo que sea de vanguardia les reporta eh, proporcionalmente en la economía. Si Urano estuviera en la casa 3, como es el caso en esta carta, en esta casa nos habla de riesgos de accidentes durante los viajes cortos, en coche o motocicleta. Tenga mucho, mucho cuidado. La ciencia, la electrónica, el estudio basado en materiales es ideal para nativos con esta posición. ¿sí? Vamos entonces ahora ¿sí? a ver si Urano estuviera en casa 4. Eh, con esta posición el individuo quiere romper con su familia. Desea ser independiente de ella desde una edad temprana. Posibles cambios frecuentes de residencia y de vivienda. Si Urano estuviera en casa 5, como es este caso, en este caso se trata eh, de mucha fluctuación, altibajos en la relación con los hijos, eh, lo mismo ocurre con la pareja, eh, porque le cuesta a las personas con esta posición, suele costarles eh, mucho la estabilidad emocional, emocionalmente son muy cíclicos. Eh, Los cambios frecuentes, eh, muchos cambios frecuentes en, en lo que se aficionan, o sea, son aficionados de muchas cosas y siempre están buscando nuevas cosas en que eh, eh, invertir su tiempo. Esa sería la palabra, iba a decir gastar y estar mal. Entonces, cambios frecuentes en las aficiones y en el ocio. Eh, Bien, vamos entonces ahora con Urano en Casa 6. Si el individuo eh, nació con, con esta posición de Urano, la persona se maneja mejor trabajando solo que en grupo. Eh, son personas solitarias para el trabajo, poseen una gran inspiración y creatividad. Es mejor incluso eh, evitar colaborar con otros en el trabajo, porque este Urano puede hacer que dejen todo en manos de sus colegas. O sea, que se recuesten totalmente en sus colegas y terminen no haciendo nada. O sea, es mejor trabajar solos. Si Urano estuviera en la casa 7, los individuos que tienen en su carta astral esta posición de Urano prefieren no casarse, prefieren no casarse. A lo sumo llegan a elegir convivir con alguien. Eh, lo mismo le pasa con sus socios, ya que piensan que sus socios son inestables. Sin embargo, suelen ser ellos quienes no saben mantener una relación. Recuerden que la casa 7 no solo es la casa del matrimonio, de la pareja, sino que es la casa también de los socios, los socios económicos. Vamos para... Urano en casa 8. Los nativos con urano en casa 8 pueden tener ocasiones afortunadas en los juegos de azar y en herencias. También pueden tener una muerte súbita por causas relacionadas con la corriente eléctrica. Así que por favor no se dediquen a la electricidad. <ríe> Vamos con urano en casa 9. Estas personas suelen hacer muchos viajes largos, no solo en distancia, sino también en tiempo. Eh, por otro lado, tienen ideas particulares acerca de la religión y de la filosofía de vida. Son excéntricos. Urano, en la posición que, que, te, que, que está Urano, te hace un, un ser en ese lugar, te hace un ser excéntrico. Urano en casa 9. Eh, perdón, urano en casa 10. <ríe> eh, los nativos con esta posición suelen tener una gran disposición para el trabajo relacionado con la tecnología moderna y también pueden buscar cambios frecuentes en su trabajo. Quieren llegar rápidamente a la emancipación en el campo del trabajo porque odian las colaboraciones y se sienten controlados. Entonces quieren trabajar solos. Bien, no les gusta que les digan esto, hace esto, hace lo otro. Urano en casa 11. Urano en esta casa está muy fuerte, por lo que suelen tener grandes proyectos a futuro. Casi siempre inviables, inviables los proyectos. Por lo que buscan siempre ayuda en sus amigos, que en la mayoría de las veces no están a la altura de semejantes proyectos. Tomando... Así el camino más fácil Esta gente que tiene Urano en casa 11 Suele culpar de lo que pasa a los otros Bien O sea, no fue por mi culpa Sino que fue por culpa de Él que no me ayudó O ella que no me ayudó <ríe> Urano en casa 12 Esta posición induce el desarrollo del misticismo y la espiritualidad aunque siempre bajo formas novedosas o heterodoxas, acuérdense que es la innovación urano, alejada de las corrientes convencionales. También las personas que lo tienen corren riesgos, corren riesgos, esto ya les digo, o sea, siempre que hablo de esto me... Me asusta que no se den cuenta que los astros se inclinan pero no obligan. Nunca, nunca den algo por hecho, ¿sí? Porque depende también de un montón de otros factores que se ven en la carta natal. Entonces, las personas que tienen esta posición corren peligro de locura o graves enfermedades crónicas del sistema nervioso, ¿sí? corren el riesgo, no quiere decir que a todos les pueda llegar a pasar eso. Bueno, eh, me encantó estar en esta clase con ustedes, como siempre, me encanta estar con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarme en el estreno. Eh, nos volvemos a encontrar en todo momento, por lo pronto en las clases teóricas, el próximo miércoles. Eh, que no sé qué, creo que es 31, miércoles 31 de marzo, creo, no estoy seguro. A ver, vamos a verlo acá. Sí, miércoles 31 de marzo, con Neptuno en las casas. Acuérdense, estos planetas que son tan lentos, Urano, Neptuno y Plutón, es mucho más importante en la casa que estén que en el signo que estén. Porque en el signo que están... Eh, suelen marcar generaciones ¿sí? eh, así que es muy importante fijarse en qué casa cae Urano les mando un abrazo enorme chao hasta la próxima